a todas y a todos, Hay eh, hay música nos permitimos 10 minutos de cortesía para no los austriacos que Javier viene va a Austria y viene a Alemania entonces para darle un poco de eh, bueno primero agradeceros que estéis ha sido una convocatoria con muy poquito tiempo y teníamos un poquito de, de temor yo le dije a Javier oye igual le estamos cinco allí y yo, bueno pues tocamos para cinco ¿no? pero no somos cinco y os agradezco de verdad muchísimo eh, quería contaros los antecedentes Javier es eh, no solamente un músico es un poeta, es un escritor, eh, tiene dos premios Ricardo Miró que es el premio nacional de, de literatura en, en Panamá y eh, fundamentalmente es, es un tipo maravilloso. Eh, así que cuando vimos que estaba en Berlín, eh, pues de esto de las redes, ¿no? Oye, ¿qué haces en Berlín? ¿Cómo que vas a Madrid a tocar al Libertad 8 y tal? Si, sí, ¿no tendrás un hueco para Santander? Y dijo, pues no. Pero empezamos a hablar y, ah, pues sí, ¿no? Entonces ayer, que esto no dejaremos de agradecérselo nunca, hizo 36 horas de tren y autobús eh, Berlín, París, París y un, y un Santander para llegar acá, así que lo vamos a dejar descansar en Santander hasta el domingo para llegar a Madrid en cierto, en cierto estado. Entonces bueno, nos, es un regalazo el que nos ha dado el poder estar acá, eh, no es fácil tenerlo en Europa para los, los cantantes y escritores latinoamericanos que además tratan de vivir de ello y... Y le apuestan realmente al tema, pues no es fácil cruzar el, el chat, cuando cruzan, bueno, pues hacen giras un poco locas. Yo, va, a estar, va a estar dos meses acá, ¿no? Dos meses ya, en total. ¿sí? Eh, así que aprovecha el tiempo. Eh, disfrutarlo, como siempre en la vorágine, os cuento, hay dos cajitas de colaboración. Eh, cuando vienen músicos es para ellos, o sea que si lo pasáis bien, si disfrutáis o si el chico no desafina mucho, eh, pues podéis conocerlo y eh, le sobraron unos ejemplares de esta su, última, su último trabajo publicado, que es una novela, su primera novela publicada, Lagarto Rey. Si a alguien le interesa, luego uno la pide. Eh, la presentó en, en Berlín, sobraron unos ejemplares, entonces hemos tenido la suerte de tener algunos, algunos acá eh, Maestro, sí, gracias. Eh, luego te paso Último punto, en... punto emocional, eh, <risa> mm -hmm. para mí, para la Horágil es un placer, para mí es especialmente placentero, porque viví mucho tiempo en Panamá, es un país al que amo eh, profundamente, Javier sabe la, la relación, y, y tener ese acento maravilloso y esa, esa alma panameña aquí es, es un regalo tremendo. Disfrutamos. Gracias. Eh, eh, gracias. Bueno, luego te pasaré la plata que habíamos quedado por todo eso que acabas de decir, ¿no? El paso ahí. Del... Eh, muchas gracias, es la segunda vez que estoy acá en España, primera vez que vengo acá al norte de España. Eh, hoy estuve por ahí por el Faro de Cabo Mayor, ¿no? Sí. Una cosa impresionante, la verdad. Un sitio sobrecogedor, la verdad. Y eh, Los sueños se van cumpliendo, los sueños, porque hace tiempo eh, tenía una amiga francesa cuyo abuelo era de un área de Cantabria y me dice que se despidió de él en uno de estos lugares así, ¿no? Porque Ya estaba muriendo el señor. Y tenía yo una visión literaria de toda de esta historia, ¿no? y hoy pude más o menos revivir eso, esa, esa salvajidad del mar y esa... necesario tener eso para que uno se sienta también un poquito humilde, ¿no? a veces cuando tenemos el ego un poco soplado bien y bien eso, esa belleza salvaje de la naturaleza. Y bueno, eh, mi nombre es Javier Medina Bernal, como, como ha dicho Paco, y bueno eh, quiero compartir con ustedes una primera canción que se ha vuelto una canción muy importante para mí porque se las, se las escribí, se las escribí a, mi, a mis dos abuelas que ya han fallecido recientemente, se las escribí antes de que murieran y bueno, eh, siempre trato de llevarlas dentro de alguna manera, ¿no? lo que pudieron enseñarme ¿no? con muy pocas palabras y mucho más acciones que palabras. ¿no? Esta canción se llama Mi destino es la tenora. Hace música con la hojas La renace el amor con la solar, La tierra ya no tienda ahora a de descansar La tierra mansa La tierra mansa Armadura. Mi destino es la ternura oh, oh, oh. En los ojos de mis madres nunca se la amargura Cariño y entrega pura Y a pesar de las desventuras Hoy me niego a pensar que vivir es una tortura Hoy me niego a pensar que vivir es una tortura Mi destino es la ternura Mi destino es la ternura pero si me permite también para Calistra se llamaba mi abuela panameña y para Eva mi abuela mexicana. Siempre quiero creer que viajan conmigo así que un poco escéptico yo pero la vida me da señales ahí de que de repente vale la pena creer en algunas cosas. ¿no? Esta canción que viene se llama vale la pena soñar eh, también me gusta hablar de ella porque me da la oportunidad de compartir con ustedes la información de que pueden buscar en google eh, el disco eh, en el cual está incluido esta canción porque no es un disco de Javier Medina Bernal, es un disco recopilatorio de cantautores de Panamá eh, y bueno ahora que tenemos la maravilla de Google pues pueden buscar ahí en, en Google eh, pueden buscar eh, tocando madera disco cantautores de Panamá, es un nombre mucho más complicado pero el Google los va a llevar ahí a, a escuchar a cantautores que de otra manera lo veo difícil que los escuchen ¿no? eh, hay gente de varias generaciones allí, eh, gente de mi edad, un, unos un poco más jóvenes. Eh, está una generación antes que yo, eh, está Rubén Blades también, no sé si lo conocen, si no lo han escuchado por ahí. Mm -hmm. Le dimos la oportunidad de que estuviera en el disco porque estaba pasando un poco mal y bueno, ¿sabes? no tenía conciertos y todo lo demás y lo ayudamos. ¿no? Eh, eh, y está Carlos Méndez, está Cienfue, bueno, búsquenlo y la verdad que es bonito que nos acerquemos de esa manera, ¿no? con literatura, con música, con arte, ¿no? Esta canción tiene la, tengo la suerte de que forme parte de ese disco. Vale la pena soñar. Me gusta invocar fantasmas. Anunciar su nombre hasta no poder más Estamos llegando, mi vida Donde nuestro amor yace sin heridas Mi música es para ti mi sangre es para ti Deja que las estrellas decidan Vamos a caballo esta noche ven conmigo a cabalgar Deja que los astros sean la guía Vale la pena soñar La oscuridad es nuestro nido No tengas miedo, quédate a mi lado. Te recitaré poemas al oído. Zucando la noche tomados de la mano. Mi música es para ti.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 vale la pena soñar oh oh oh oh oh, oh. Na, la, na. La, la, na. Yeah. Muchas veces soñé con estar acá, tocando, y muchos sueños se han cumplido. Y espero sigan cumpliéndose. Hay un, un cantautor eh, gringo me gustaba mucho, un grupo que se llama Blind Melon, de los años 90, por ahí. Tiene una línea muy simple, como uno puede decir, en un bar decía, bueno, cuando uno para de soñar, realmente ya es el tiempo de morirse. Por alguna razón, bueno, eh, por alguna razón a la gente le gustan las canciones un poco tristes, no sé. Somos masoquistas, en todo el mundo es poco, ¿no? Esta tiene que gustar este saborcito se ¿sí me dio. Creer en mucho más Creo en el silencio De una ciudad durmiente La paz que se siente Al entender que Nada, nada es eterno Nada Tiene que serlo Esta voz No sé cuándo Morirá, solo sé que es mío aquí y ahora, que canta sueños y que también llora y que insiste en ser libre, libre y que insiste en ser libre. Libre, quiere entender, quiere entender mi voz Quiere entender, quiere entender mi voz Que nada, nada es eterno Nada tiene que serlo, nada, nada es eterno, nada tiene que serlo. Oh, oh, oh.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 Siempre, ¿no? Bueno, esta canción que voy a cantar se llama Caer, es una canción que no iba a venir en el disco que pueden escuchar en YouTube y en Spotify y todo lo demás, no iba a estar en el disco y una noche ahí como de, no sé cómo describirla, una noche de, ¿cómo se dice? De desmadre, ¿cómo se dice acá? De bono, se, se desmadre. ¿sí? ¿No? Una noche de esta desmadre recurrente, ¿no? Por culpa de una chico ¿no? Que bueno, eh, nos hacemos sufrir mutuamente casi siempre los, los chicos y las chicas, los chicos, los chicos, y las chicas, las chicas y todo. Y estábamos ahí en esa madrugada y de repente, gracias a la tecnología, le pregunto yo a mi tío, que también es un desmadre, un poeta loco. Le digo, yo, oye, tío, estoy aquí en esta situación con esta chica que ya conoces. ¿no? Y estoy aquí con la guitarra y voy a. <risa> Quiero escribir una canción, la canción más triste posible. Dice: Voy a hacerlo. Me dice: Ok, escribirla yo acá. Estamos a cuatro horas de diferencia. Me dice: Yo acá voy a escribir un poema. Lástima que no tenemos al tío aquí es... para que nos recite el poema, ¿no? que va con la canción. Pero este es el asunto. Y la canción se llama Caer. como caemos? No? Pero es necesario caer, creo, para seguir levantando. Bien. Nunca toca fondo, me persigue el dolor, yo nunca me le escondo, no. Así debe de ser, como viven los locos, una y otra vez, cayendo poco a poco. Caer, caer, y cae una y otra vez, cae, y en la que toca violín conmigo hace esto. Uh -huh. Solo no estoy, me acompaña mis monstruos, me enseñaron a llorar, a llorar. Voy a avisar que me van a ayudar a cantar, ¿no? ¿no? Y yo sé que aquí en España todo el mundo canta. ¿no? ¿No? Uno más que otro. Sí. Sí. Eh, y el señor acá, eh, Paco, va a filmar lo ¿no? sí. que ustedes van a hacer conmigo, ¿no? Porque esto va para un DVD que se van a vender 500.000 copias la primera semana, ¿no? Quiero que formen parte de la historia, ¿no? Los beneficios serán no solo para ti, espera. Claro. <risa> Me pueden demandar, como los niños de Pink Floyd, que, ¿sabes? La canción esta, No Brick Breaking the Wall. We don't need no... Los niños demandaron a Pink Floyd, ¿sabías? Sí, sí, sí, sí la escuela demanda... Claro, sí, esto es verdad. pueden buscar ahora en el diablo Google. Y ¿eh? ya estamos preparando la demanda. Sí, entonces, vamos a hacer esto y después pueden... ¿sabes? De aquí a unos 20 años, dame tiempo para que... No, porque hagamos dinero yo lo puedo pagar. Si no, Esta canción se llama Sobre la arena y yo creo que viene bien acá en esta área de de España, ¿no? Eh, y el coro es muy fácil, ¿no? Se lo voy a enseñar ahorita, ¿no? Es así. ¿no? El que no canta, paga el doble al final. Malo, porque esto no pasa nunca Tienes que público cantando Oye, a los italianos los puse a cantar Sulla Sabia, eh Y les conté, voy a España y vamos a hacer una competencia a ver quién canta más fuerte, los italianos o los españoles Digo los austriacos que Ah, no, Y además, ¿cómo se dice en austriaco? Se dice Auf dem Sand No, no, Auf dem san no". Esto no lo pasamos los amigos austriacos que después no me dejan entrar nos Vamos a ver... Arriba, pero enfocada, ¿no? ¿no? no, no, no. <tose> esto pues, pues, Pago 10.0 la hora, ¿no? A ver. Aquí está el tono. Sí, lo mismo. Sobre el área. Todo Sobre la arena. Que quiero... si no con salmín ni te echan. <risa> bueno, está, está, está interesante el tema, ¿no?, de, en general, ¿no? ¿No? Eh, eh, Quiero cantar una canción que también escribí antes que... Bueno, no quiero hablar de cosas tristes aquí, pero bueno, ya uno intuye cuando las señoras, que son tan importantes para uno, pues ya van una recta final y escribí esta canción. También para ellas, ¿no? La escribí a partir también de ellas, pero una película en especial, que a lo mejor la conoce alguna gente, que se llama El cielo sobre Berlín, no sé si la conocen, de Vin una Si no la han visto, tienen que verla porque es una como dicen ustedes acá, ¿no? Es muy bueno. Se llama El ángel aquí, obvio. Ángel que me cuida, sobre mi pecho están sus manos, desde las sombras me mira, canta canciones a mi lado. Oh, Siente el temblor de mi cuerpo, vive conmigo en cada fiebre, en cada trance a fuego lento, ahí está el ángel desde siempre. A Conoce como nadie ha jurado mi heridas Su misión es que yo sane, que su canto me debía Canto me de vida, que su canto me de vida, vida. Oh. Y un amigo en Panamá me cuenta, pero tú escribes por las canciones tristes, bro? o sea, está bien, o sea, está bien la nostalgia, la cosa, ¿por qué no te escribes una canción ahí medio, medio feliz? Entonces le hice caso, no juro que no lo vuelvo a hacer, pero eh, aquí está mi intento de una canción medio feliz. Pueden escuchar la versión de rock ahí en YouTube, en Spotify, me salió un poco argentinosa, pero bueno, eh, esta es la versión acústica que puedo hacerla lo más triste posible acá ¿no? para seguir en el camino del dolor. Vivir fuera del tiempo se llama. Creo que el sol va a explotar dentro de mí. Hecho pedazos, tal vez yo vuelva a florecer Todo lo que perdí, todo lo que aprendí Pétalos de luz, es hora de crecer en Siglos y milenios un instante, un segundo es la eternidad Canción de luz incesante Vivir fuera del tiempo para poder amar Fuera del tiempo para poder amar granos de arena, sistema solar gris en el viento, espuma de mar galaxias de sonido, estrella colosal semillas de humedad, montañas que escalar milenios un instante un segundo es la eternidad canción de luz incesante vivir fuera del tiempo para poder amar vivir fuera para poder amar Curiosa letra porque siempre se habla que, bueno, cuando uno ama, entonces vive fuera del tiempo, ¿no? Como que uno usa el amor para eso, parece, me pareció a veces, ¿no? Como me parece que a veces uno ama solo por eso, ¿no? ¿Qué pasaría si invirtiéramos el tiempo? ¿no? Aprender primero a vivir fuera del tiempo para entonces amar realmente a alguien, ¿no? No sé, es una cosa que se puede debatir, ¿no? Obviamente. Como dice Jodorowsky en una entrevista dice, los poetas se la pasan hablando del amor simplemente porque no conocen el amor, ¿no? Algo que me, me pegó personalmente, me sentí ofendido, pero, pero es, es un puñetazo de eso que puede ser, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, para regresar un poco a, a ese mood que me gusta a mí, eh, esta canción eh, que voy a cantar se llama Tu pecho es mi hogar. Eh, la toco con un cajón peruano, ¿no? es un poquito más, ¿sabes? latinosa ¿no? con ese ritmo asincopado que me gusta tanto en Latinoamérica pero acá no tengo eso, así que voy a hacer una versión un poco más lenta, es una canción que la escribió a mi madre eh, que bueno, que murió hace seis años y bueno, siempre también la llevo también dentro y es toda una metáfora para ella, ¿no? así que se lo comparto y se lo dedico a ella y a todos los hijos y a todos los padres y madres del mundo ¿no? De hecho, mi Sí, ¿no? Sí. Okay. Se necesita el sí. micrófono, ¿no? No, no sí. Tienes poca voz. Entonces sí. estamos pensando si sí. ponerte más micrófonos o sacarte a la calle. Sí, de... no lo digo porque. No, en serio, lo digo porque me escucho que yo dentro acá, pero no sé si realmente. No, no, no. sí, el micrófono. Sí. Y la guitarra porque... está bien. La guitarra, el guitarrista, todo. Bueno, vamos con una canción que después descubrí que esta canción me salió por haber leído un párrafo de una novela de Sábado que se llama Sobre tumbas, ¿no? Donde menciona una... Yo creo que hay dos, par... dos versos de la canción que vienen de ahí, ¿no? Creo que vienen de ahí. Pronto se irá la luz del sol en la oscuridad Hemos de florecer Al alba Una herida de fe Sequía Para calmar la sed ¿Y qué importa? El vacío, si el vacío me pone a caminar, el desierto siempre ha sido el mejor lugar para sembrar. Un pacto de sangre Alcanzar lo espiritual Solo a través de la carne Nunca es tarde para robar fuego Yo sé que las llamas Han de escuchar mi ruego mi ruego y qué importa el vacío si el vacío me pone a caminar y el desierto siempre ha sido Mejor lugar para sembrar. El mejor lugar para sembrar. El mejor lugar para sembrar. La canción sí la tengo que leer porque es nueva, no, ni siquiera la he grabado, ¿no? eh, Y como ya cantaron sobre la arena, pues ya no los voy a mostrar al final. Porque la verdad que tengo un sueño de hacer eso que hacía Freddie Mercury, ¿sabes? Freddie Mercury en los estadios de 80.000 personas que hacía la la la la la la, gente, la la la la ¿no? la Entonces sueño con eso, es una fantasía que tengo, ¿no? Así que no los no voy a si, presionar. Pero 80.000 ¿no? si personas, ¿o pueden ser menos? Puede ser menos, puede ser un poco menos, ¿no? <risa> A ver, medio primera hermana de la otra canción, pero vamos. Si es verdad que todo pasa siempre. Quiero tener el valor para dejarlo ir. Quiero ser valiente para sentir, sufrir, reír, fluir, resistir, vivir, vivir. vivir ah. vivirá No, no llevaremos nada La niñez, la juventud, el amor, la vida Todo se acaba Pero al menos que acabe todo Con dignidad Hay que aprender a perdonar Y después a bailar ¡Gracias! que me satisface mucho cantarla porque esta canción eh, es, un, es un ejercicio de ¿cómo lo podemos llamar? de humildad porque los cantadores tenemos un ego por allá ¿no? entonces fue lindo porque la escribí con un amigo ¿no? entonces escribir una canción con alguien más es un reto siempre y nos salió muy bien creo ¿no? y lo digo porque es más que todas las letras de él ¿no? y me, la letra me parece maravillosa ¿no? y yo traté de hacer una música que estuviera a la altura ¿no? Eh, de nuevo, gracias al maravilloso Google podemos buscar el nombre del, del escritor de la canción que se llama Bella Brown es un gran escritor de literatura pero también es letrista y guitarrista ¿no? y bueno, formamos una gran amistad hicimos un concierto en México con varias de sus letras y bueno, esta canción se llama Flotar en silencio aunque, no, en esto no creen que fue fácil, ¿eh? nos dimos no nos pegamos de milagro pero bueno, al final nos queremos mucho Pero yo pienso que esta canción se debe, se debe llamar la roca y el río, pero él insiste que además flotar en silencio, así que yo respeto su deseo que sea así, ¿no? Hierba en el claro de un bosque, van a faltar las palabras. el brillo y el miedo Somos dos peces dormidos Somos del mar el aliento Somos la roca y el río Han de sobrar las palabras, ahora que muera la tarde. Somos flotar en silencio, somos la fuente que hay. Al cielo en tus alas, bestia de carne encendida, quiero morirme en tus pies. amigo Bella, ¿no? Que le vendría bien saber que están aquí escuchando su letra. ¿no? Bueno, ya para despedir ahora así, no, eh, no podía dejar de cantar una canción, ¿no? que no o sea, me emociona, que me emociona mucho cantar. Eh, se llama Raíces de lluvia eh, y esta canción también tengo que mirarla porque, no. Eh, es una, es una canción que hice con versos de un, de un gran poeta panameño que se llama Manuel Orestes Nieto, ¿no? que tuvo la confianza de, de dame permiso, de agarrar a su primer libro de poemas, tiene como 70 años, señor, ya, yo agarré el primer libro que más escribió, que ya se imaginarán que él tiene como un sentimiento como de cariño y de vergüenza y pudor por su primer libro de los, a los 20 años, ¿no? Y me dijo, no, dale Javier, ¿a ¿qué haces? ¿no? Entonces yo tomé versos de diferentes eh, poemas de, del libro y se los mostré. Y este señor, créanme que si no le hubiera gustado, me lo dice en la cara. Así que para mí fue un gusto muy grande que, la, que le hubiera gustado lo que hice con, con sus versos. ¿no? Eh, y bueno, como conté una vez, estos también son los papeles de Panamá, ¿no? Así que no, no, no, creo que son los cuentas ¿no? Ya el tema estaba medio olvidado y yo estoy rescatando nombre, ¿no? en fin. Se llama Raíces de Lluvia. ¿eh? Y tengo, ¿sabes? Tengo como un sentimiento doble o ambiguo con respecto a decir de qué se trata la canción. Pero al final siempre me decido en decir de qué se trata, porque se trata más que todo de Panamá, ¿no? No es una canción de amor, o no bueno, si es de amor hacia Panamá, pues se trata un poco de toda la historia medio jodida que ha tenido Panamá. Históricamente en el siglo XX con los amigos norteamericanos, ¿no? con el gobierno de Estados Unidos. Eh, y por ahí va la cosa. ¿no? Eh, básicamente se trata de, de la lucha estudiantil del año 60. ¿no? Eh, donde bueno, fueron asesinados varios estudiantes en, en, esta, en esta lucha por una especie de soberanía. Por un símbolo que al final... Ah, los símbolos son complicados, pero creo que en ese momento era importante esto que hicieron los chicos, ¿no? Así que, se llama Raíces de Lluvia. Quisiera olvidar aquella hoja seca Termino de morir en mis manos. Tus ojos, tus ojos se han vuelto raíces de lluvia, raíces de lluvia, de lluvia. Raíces de lluvia De lluvia Soñar es tomar entre las manos, una copa de cuñar, beberla, trago a trago, despertar, tus ojos, tus ojos, se han vuelto raíces de lluvia, raíces de lluvia. Raíces de lluvia, de lluvia. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. te buscaré si es preciso hallarte Bajo la calle norte que cruza el césped abonado en sangre No importa mucho dónde, si es preciso Lo fundamental ha de ser encontrarte Lo fundamental ha de ser encontrarte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 siempre lo que es la literatura y la música. Ya tenemos el estadio gracias. para las 80.000 personas. Claro, y van a estar ustedes ahí enfrente, ¿eh? ¿no? Gracias, ¿eh? Bueno, agradecerle a Javier, de verdad, llevamos dos días, las que han gozado los dos días, llevamos dos días en que hemos visto cómo se conjuga la belleza de manera diferente. Mañana será el tercero. Está siendo una semana así como de, de chute de emoción. Entonces, eh, gracias Javier. Mañana Javier podrá disfrutar del homenaje a León Felipe, poeta muy maltratado y sin embargo pedazo poeta. Así que os invitamos mañana eh, os recuerdo lo de las cajitas lo siento pero me toca hacer de, de lo de cepillo y quien quiera el libro de Javier lo agarra y luego pasa por allí y ya le colamos vale mil gracias todos